¿Te tiró las tocas? Minigan Muerto Dame la pistola, no, no, no, no, no No, no, no ah, No, no, venga, venga, no No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ya yeah. no, no he visto, eh Ostras. Perdón Ya, pero para que te vas a picar, hijo ¿eh? sí, Me creía que era un loco No me salía como una que... Mini creo que lo vamos a God, sin escopeta gane la partida <ríe> Qué malo Y mira que soy escopeta 100% Me quedo en la puta Vale, es uno, son dos Uno herido Vale el otro muerto, muerto también, me queda uno. Más ah, por culo, todo es el loot, tranquilo Detrás, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde, está, dónde, está, dónde, está, dónde está. Voy, voy, voy, Coge voy, voy. Capa. voy. Voy, voy, voy a matar que sale de aquí, vamos. Está blanca, eh. Hay sí. Muerto. Increíble, chaval. Muy buena. Muy, muy buena. Montaña, no está aquí. Muerto. Dios, ¿qué tiro, tío. Oh. de jugar? ¿Tito en sí? Tán, sí? Bueno, ¡Vamos! vamos. Oh, no think JUST wide open F**k they Tío, ¿cuántos tiros quieres, bro? Los coches. Va ahí, bro. ¿Pero por qué? A ver, me da el tonto este. Dios, por culo! Madre mía. Ahora vamos a hacer bonito, ¿no? Y a puta, bro. Mira, mira, mira sí, que, rat bueno. que ratilla niño, qué ratilla, niño. Que está, matado, que está, matado. está matado, Mateo, está matado Ahora le voy a partir el arco y ya está <risa> <risa> <risa> Hombre... Este tío había matado, solo no está, Mateo Bueno, siempre No, no, no, no, Artur te queda, te queda aquí, va a coger la chapa al compañero Coge el loot del tonto ese que, que, que. No, tú, tú. Yo voy a por él. Ah, ¿dónde? Vas sin escudo. Onda, papá, Dios, yo ¿cómo has escuchado eso. Es que me ha disparado él también. <risa> ah, vale. Ah, yo voy a una pera mapa. Mira, coño, ¿cuántos tiros me ha dado? Es uno, dos. Mira. me ha dado? Le voy a poner una torreta, eh. ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Torreta! Uno muerto. ¡Otro! ¡Voy! Oh, oh, oh, oh. ¡Qué bueno! ¡Voy, torreta! ¡Qué bueno, ¡Mierda! cogió cogido algo que no es. ¡Ah! ¡No veo la escopeta! Ahora. Voy torreta. ¡Ah! ¡Me la ha quitado! Vamos para afuera. ¡La venganza! <risa> ¿Cómo te vas? Lo <risa> <risa> <risa> <¿Cómo te vas>? a <risa> <risa> Qué prontazo, tío. Muy buena partida.